Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Una vez más, Bandir con ustedes. En estos momentos. Eh, quiero darles las gracias por, por seguir en mi canal, por tener la paciencia de seguir allí. Y nada, eh, me he tardado un cierto tiempo para, uh, bueno, a veces me tardó un poco así para subir contenido no con mucha frecuencia, porque yo me dedico a hacer otras cosas pero siempre soy pendiente, eh, de igual manera yo les eh, visito sus canales, trato la manera de cuando tengo un tiempo de visitar sus canales, comentar y reproducir los videos con, por, en, en, con, a completo, o sea, yo les pido de favor los que ven mi, mis videos, si les gusta mi contenido, por favor reproducirlo en completo porque resulta que si no se van a spam yo de igual manera yo me tomo el tiempo y cuando veo en sus canales eh, yo reproduzco los videos hasta en el completo entonces bueno y nada eh, quiero darles las gracias como les decía a todos espero se encuentren bien en cualquier sitio país que radiquen con sus seres queridos a todos y nada amigos, si se, si se fijan me encuentro en un sitio, miren qué lindo, miren qué bonito aquí la naturaleza que Dios nos ha regalado, miren qué lindo, eh, la vegetación, los árboles, eh, es, es bellísimo lo que me encanta, la naturaleza, es lo que muestro en mis videos, está lloviendo también, este es maravilloso, a mí me encanta, me encanta esto. Eh, y nada, eh, les traigo contenido como les decía, <risa> de, de animales. Eso, me faltaba de animales, distintos animalitos. Entonces eso, cuando ustedes reproduzcan el video, eh, bueno, se, va, se van a ir enterando qué tipo de animalitos son los que les, de, les traigo en este contenido. Bueno, los invito también a que se suscriban si les gusta, suscriban. Han tenido Aiko. Vamos en el 20. De... Voy a dar en, en fecha. si pues, estamos en los el... días del 20 de... Ya, ¡Qué lindo. Bueno amigos, miren, eh, les voy a mostrar eh, una tortolita baby. Este, si se fijan en ese árbol, allí viven muchos. Entonces, eh, por la noche hubo una lluvia bastante fuerte entonces eh, yo, yo creo que se cayó la tortolita pero este y quedó en ese árbol um, en ese árbol pequeñito pero bueno eh, lo que me dio gusto cuando la descubrí es que este estaba bien a acercar la cámara y ustedes se van a fijar que está ahí en una rama este y allí estuvo por mucho tiempo no, no se movía pero sí estaba bien entonces este si se fijan el color es como así como blanco como camuflaje y como les decía es una, una tortolita entonces este estaba allí me encantó cuando la descubrí este eh, está pequeña eh, yo pienso que se cayó del de su nido eh, con, con lo fuerte de la lluvia eso tuvo que pasar o los el, el, el, el, el, el vientos que, que, que bueno ustedes saben cuando llueve pasa todo eso entonces este, estuvo por mucho tiempo yo ahí lo dejamos y se fue pues se fue y, y todo bien si se fijan este qué bonito está me encantó el color y baby, muy baby. Mm. pienso que su, Y su familia sí, tiene que estar en el árbol. En el árbol es eh, muy gigante. De hecho ya, ya va a aparecer el árbol. Porque ahí como les decía, viven muchos y hacen sus nidos. Y, y bien bonito. Es bien bonito escucharlos cuando pasamos por esos sitios. escucharlos que cantan. Eh, cuando llueve incluso, como les decía, cuando llueve mucho, mucho canta, se ponen muy felices. Este... qué lindo. Se quedó ahí, a los ojitos bien pequeñitos se ve. Muy linda. Yo pienso que, yo, yo creo que estaba un poquito como asustada de pronto porque pues, o quizás por, por, por la caída tal posiblemente, pero sí está, estaba, estaba bien porque eh, lo, che, lo checamos y, y vimos que sí estaba bien, no me pasó nada malo. Está ahí está, está como con sus alitas ahí, yo creo que ya eh, como no sé, como tomando fuerza de pronto para poder volar. Bueno, aquí está el árbol que les mencionaba. Miren qué bonito el color y allá. Yo creo que ya pasó, hay un pájaro, es un sanate si no me equivoco, porque sí, ajá, ahí pasó, porque viven muchos jugadores de silla, viven sanates viven tortolas y como de, de, varias, de varias clases de, de, de animalitos, de pájaros viven en ese árbol. Cuando le tocamos su, su, así, la parte de arriba, su cabecita, ay, qué bonito, qué suavecito se sentía. Muy linda. Su plumaje muy suave, muy bonito. Me encantó. Bueno, ahora les muestro. Ok, voy a ser muy sincera con este tipo de ave. Este sí, no sé qué. Bueno, miren, esa es, esa es una laguna, miren qué bonito, está la vegetación verde y los árboles y todo. Bueno, como les mencionaba, esta ave no, no conozco el nombre, o sea, tengo dudas realmente, si sí, es una garza, pero es que tengo dudas. Entonces yo creo que no, porque me parece que la garza es más, más larga, sus piernas más largas, y es diferente, su cuello es más largo también, entonces este no sé qué tipo de pájaro es, pero bueno, lo encontramos ahí y lo grabamos pues miren qué bonito, o sea que eh, no recuerdo haberlo visto anteriormente bueno, ahora les muestro, esta es una familia de patos eh, es, es, son muchos miren, ahí está su madre está protegiéndolos porque ella yo creo que se este sintió como un tipo de peligro están protegiendo a sus babies miren los colores qué bonitos hay colores su color este, amarillo tiene color negro y sí ella ella está ahí muy este, los está llamando que es, que se junten todos así ah, porque van a ir a un sitio pero se queda uno atrás ahí está qué bonito O sea, ellos tratan de, de, de protegerse. El instinto. Entonces ahí va su madre. Miren qué bonitos. Son muchos. Me encantan. Belinda linda su madre protectora. Son. Uh, quiero ver qué serán como siete, ocho. A ver, son cuatro, quiero ver se mueran muy rápido, quiero ver 3, 4, 5, son como 7, si no me equivoco, 4, 5, 6, es 8, creo que son 7, entonces su madre los sacó de ese sitio porque sí, había como un peligro ahí, entonces ella los lleva para ponerlos a salvo. el color, son, de, son, son, son diferentes, son una mezcla, ok, my friend, see you soon, bye bye, chabat chalón.